Buenas noches a todas, a todos. Salud. Muchas gracias por estar ahí escuchándonos una noche más. Eh, hoy vamos a presentar este último número de la revista Libre Pensamiento, el número 97, que está dedicado a la represión. Bueno, la represión sin duda es una de las herramientas que utiliza el poder, el sistema, para perpetuarse, para, para conseguir que la sociedad sea inmóvil inactiva para domesticar a las personas y renunciar, que renuncien directamente de sus derechos, hombres y mujeres, y, en definitiva, pues, bueno, pues provocar la parálisis social que precisan todas las sociedades autoritarias, eh, supremacistas, eh, totalitarias, etc. Sin duda la represión se ejerce sobre las personas como, como la sociedad en su conjunto y, y abarca pues, todos los planos de la vida, y para eso se, se, se, el Estado y el poder eh, precisa de una serie de instituciones que van desde la propia familia, la escuela, las cárceles, el propio trabajo, los manicomios, eh, la patronal, etcétera, etcétera, es decir, que en todos los planos de la vida sin duda se van ejerciendo ese control social, esa, esa implementación de esos valores del sistema que precisa que, que estén implantados en, en toda su ciudadanía. Bueno, pues para hablar de ello y ver de qué manera nos podemos rebelar contra esto, de qué manera podemos construir sociedades mucho más libres, en las que realmente merezca la pena vivir y nos sintamos dignos como personas, eh, vamos a abordar este dosier y vamos a abordar un debate sobre el mismo. ¿no? Como siempre contamos eh, con la presencia de personas expertas en la materia que... ...que con todo entusiasmo se han prestado a venir a, a presentar el dossier ...y que han sido personas que han escrito artículos en el mismo. Pues bueno, paso a presentaros. En primer lugar tenemos a Miguel Ángel Garrido, Palacios... Eh, ...licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid... ...experto en, un curso experto en Derecho de Extranjería... ...también por la Universidad Complutense de Madrid... ...máster en Derecho del Trabajo... ...doctorando en Derecho del Trabajo por la Universidad de Valencia... Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Abogados Laboralistas y Trabajadores de Madrid... ...del Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda... ...y actualmente letrado del Gabinete Jurídico Confederal de la CGT. Pues muy, muchas gracias, bienvenido Miguel Ángel... Y, ...y esperamos que te encuentres a gusto. Eh, también contamos con la presencia de Nino Trillo Figueroa, aquí a mi izquierda... ...también licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla... ...abogado del Gabinete Jurídico Confederal profesor universitario y es un activista desde hace mucho tiempo en defensa de los derechos humanos, colaborando con diversas redes sociales y colectivos, como por ejemplo Caravana Abriendo Fronteras, de manera que defiende el derecho a la movilidad humana y el respeto a los derechos humanos en el ámbito de las migraciones. También ha sido miembro del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria del Colegio de Abogados de Madrid. Pues igualmente, bienvenido Nino y gracias por tu presencia. Gracias a vosotros. Eh, a mi derecha contamos con la compañera Macarena Amores, eh, sevillana, licenciada en periodismo por la Univers Universidad de Sevilla, actualmente responsable del gabinete de prensa confederal de la CGT, una activista y militante anarcosindicalista que, que, bueno, que defiende abiertamente la libertad de expresión e información. Por ejemplo, precursora de la plataforma Graba tu Pleno en su localidad natal, Espartina, y protagonista... Eh, la oposición que existe en ese municipio, por ejemplo, con lo que le había llamado la normativa tripo, es decir, una ley contra la libertad de los vecinos y vecinas para conocer lo que ocurre en sus sesiones plenarias de los consistorios, así como en, en derechos relacionados con la transparencia institucional. Pues, igualmente, bienvenida, Macarena, gracias. Y, y gracias por tu presencia. Y, finalmente, <ríe> contamos con Carlos Susón Villalba, profesor de matemática durante más de 30 años, ¿no?, en la actualidad, profesor de matemática en el Instituto Sagasta de Logroño y nos cuentas que esa es tu verdadera vocación y de lo que te sientes más orgulloso. Ese es mi verdadero currículum. <ríe> Asesor del Centro Profesorio de profesor y Recursos de Calahorra y la vida profesional se la ha dedicado, a luego nos lo explica, a que las clases de matemáticas se conviertan en un foco de, de libres pensadores. ¿no? Bueno, ponente, conferenciante y articulista básicamente en el tema de la didáctica de las matemáticas y por ejemplo... Eh, te concedieron el premio general de los ríos por un tema como las variaciones sobre un mismo tema una cita con la creatividad en la clase de matemáticas pues igualmente bienvenido y, y gracias por aquí por, por tu presencia bueno, pues una vez hechas las presentaciones todos vosotros habéis participado en, en el dossier como ahora veremos eh, si os parece nos introduce los compañeros con, del equipo técnico que han, han preparado un vídeo en, en el que vemos las claves de lo que sería nuestro debate La represión es una herramienta que utiliza el poder para imponer por la fuerza sus valores, ideología, comportamientos o hábitos, hasta conseguir una sociedad homogénea, formada por personas domesticadas, apáticas, sumisas, poco participativas y de pensamiento único. Una sociedad formada por hombres y mujeres que por miedo han renunciado a la libertad y al ejercicio de sus derechos fundamentales. La represión se ejerce desde muchos ámbitos e instituciones y afecta a totalidad de la vida individual y en sociedad. Así, la denominada Ley Mordaza, instaurada en los últimos años como consecuencia de las movilizaciones acaecidas en nuestro país como respuesta a la crisis, las movilizaciones del 15M, movilizaciones de las huelgas Generales, para conseguir criminalizar dicha protesta y con ello provocar la parálisis de la población. La criminalización de las personas migrantes y quienes le ayudan, alejando cualquier comportamiento de solidaridad o apoyo mutuo. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como su nombre indica, a pesar de estar siendo sometidas al actual lavado de imagen, siguen desempeñando un papel de control y sumisión de la población, configurando en muchas ocasiones grandes montajes policiales y deteniendo miles de personas simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, libertad de comunicación, manifestación o huelga. También la represión de la memoria, especialmente cruel, ya que sin memoria no tenemos raíces. Estamos al albur del mejor postor, de los relatos históricos evidentemente manipulados la escuela como un elemento determinante para domesticar al alumnado, haciendo converger su creatividad, reeducándolo hacia los valores del sistema neoliberal competitivo que padecemos. Bueno, pues muchas gracias al equipo técnico por ese vídeo que nos ha preparado y si os parece empezamos con nuestro debate. Normalmente lo que solemos hacer es presentar eh, en primer lugar pues brevemente lo que serían los diferentes artículos que os vaya a encontrar, que se van a encontrar los lectores y lectoras en, en el dossier. Entonces, por ejemplo, empezamos por, por ti, Miguel Ángel. Mm. Ha escrito un artículo que se llama La ley mordaza y la reforma del Código Penal, ponen entredicho el ejercicio de los derechos fundamentales en España. ¿no? Mm. Bueno, ahí hace una, una afirmación contundente ¿no? y parece que fuera un paquete único lo de la ley mordaza que se complementa con esa reforma del Código Penal. Pues cuéntanos, ¿en qué sentido consideras que es un, estos retrocesos suponen una pérdida de derechos fundamentales? Bueno, en primer lugar agradecer la invitación, porque yo creo que es fundamental que tengamos este tipo de debates de cara precisamente a eh, movilizar y generar conciencia en el pueblo trabajador. Dicho esto, yo en primer lugar el artículo parte de, de la siguiente estructura y una hipótesis, la cual partimos, que es la no conformidad de los recortes de derechos que se implementaron vía la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana y su no conformidad eh, no solo con lo ya dicho por el Tribunal Constitucional en muchos de los aspectos que reseñamos en el artículo, sino por la normativa internacional de la cual España es, es firmante y por lo tanto se ve obligada a cumplir. La metodología que utilizamos de cara a, a verificar si esto es así o no eh, es en primer lugar situar un contexto, un contexto de movilización y de cierta crisis de legitimidad del sistema, estamos hablando del año 2014-2015, que ya se han producido las medidas de ajuste del Partido Popular eh, más duras, se está produciendo una dinámica en la calle de constantes desahucios, de pobreza energética, de los seres en fin, una serie de, de dinámicas sociales complicadas, y hablando un poco del cierre del régimen, pues la propia abdicación de la, de la corona ¿no? que se produce en esos años 2014. ¿no? Entonces estas reformas, tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como la, la reforma del Código Penal se producen en el año eh, 2015. Con este análisis que hacemos y que vamos viendo lo que dice cada norma y viendo lo que dice la respectiva, la respectiva norma internacional que puede tener reflejo o eco en lo, que, en lo que se ha aprobado, pues entendemos que claramente se incumple la norma internacional. ¿no? Ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que vela por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el caso Jim Majidith vino a decir que las multas masivas eh, con importes exorbitantes para los eh, ciudadanos y ciudadanas pues vulnera derechos fundamentales. ¿no? Nadie se nos escapa que con todo lo que estamos hablando. Y en aquellos años de movilización social con el 15M hubo una serie de multas masivas y totalmente a veces indiscriminadas, ¿no? porque se, se multaba prácticamente, o en muchos casos, al que, al que pasaba por allí sin ser organizador ni tener una responsabilidad concreta en la organización de la movilización. ¿Qué extraemos de todo eso, eh, de todo esto? Planteando que España se ha situado en una, en una dinámica de, de bajar los niveles democráticos y de respeto de los derechos de los ciudadanos. Bueno, pues lo que tenemos en primer lugar es una serie de reformas eh, en interés de la clase dominante, esto lo decimos en el artículo, no solo analizando el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, es que lo hemos visto con el tema de las cláusulas suelo y del papel que ha jugado en ese momento concreto, en esa cuestión concreta, el Tribunal, el Tribunal Supremo. Con lo cual tenemos una ley orgánica de seguridad ciudadana, yendo más al fondo del artículo, que utiliza términos, indeterminados, ¿no? la seguridad ciudadana, la tranquilidad, términos que además en primera instancia son eh, interpretados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o por la propia administración, con lo que eso conlleva para, para los ciudadanos, pues vamos a decir, de peor situación o de peor garantía, y la propia reforma del Código Penal, es una reforma donde claramente se criminaliza la, la pobreza y se ataca mucho eh, lo que viene a ser el derecho de huelga, de huelga o aquellos movimientos que pueden ser pues de ocupación, simplemente pues con todo lo que estamos hablando, el contexto de, de la pal el contexto de todas las reivindicaciones que hubo. También, y no es ninguna casualidad, eh, el tema de un artículo que se viene a modificar, el 559 del Código Penal, que ha servido para toda esta dinámica que ha habido en Twitter de persecución de activistas, ¿no? que parece que siempre es del mismo lado. Bueno, con todo esto, que tampoco me quiero yo extender demasiado, todos los organismos internacionales que decimos, no, Tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que interpreta el Pacto Internacional, que lleva el mismo nombre, y que de Naciones Unidas, y firmado por España, pues ya manifestó su preocupación de que no se respetaba el derecho a huelga y que se venía a criminalizar, en cierta forma, a los trabajadores y a los sindicalistas, así como el propio Comité de Expertos de la OIT, que, que vela por la normativa de la OIT, vino en la misma línea a plantear que se estaba dando una dinámica ciertamente abusiva con el ejercicio del derecho a huelga penalizado por la reforma del artículo 315 del Código Penal, o el propio Comité de Libertad Sindical que vino a señalar un poco el, en el mismo extremo. En definitiva, ya digo, son organismos internacionales que han venido un poco a poner a, a España, y yo creo que eso forma parte del debate, pues en el ojo del huracán a la hora de si se respetan o no los derechos. Muy bien, pues muchas gracias. Eh... Si queréis y alguien tiene algo urgente que comentarle y tal, pues si no, lo de, pues pasamos al siguiente punto. Una, una cosita, entonces, eh, ¿la ley Corcuera es un antecedente cualificado de, de esta reforma actual? Bueno, de hecho es la reforma de la propia ley, sigue siendo la ley de seguridad ciudadana, tiene ese origen pues que está en la memoria colectiva, de la patada en la, la, puerta, la puerta y del, del abuso y la arbitrariedad a veces vía, vía la administración, y, y bueno, pues tiene ese, ese recorrido, pero yo creo que si cabe, tiene un sesgo mucho más a veces eh, criminalizador respecto de la mayoría social y de los trabajadores, porque además esto, lo que un poco vinimos a comentar en el artículo, a explicar es que, funciona perfectamente el engranaje del sistema. Lo que no cae por la ley de seguridad ciudadana, con, con lo complicado que es a veces plantearte un procedimiento por la vía administrativa y del posterior recurso contencioso administrativo, pues se puede ver abocado por un procedimiento penal que ya solo por la pena de banquillo, pues evidentemente, aunque sea una jurisdicción que pueda ser más, más garantista, pero evidentemente ahí hay un, hay un menoscabo ¿no? para los ciudadanos y ciudadanas, que no olvidemos que están ejerciendo un derecho fundamental y por lo tanto tiene que haber una mayor protección. Perfecto. Pues seguimos entonces, si, si te parece contigo, Nino. ¿eh? Eh, ya hemos visto que la ley se pone al servicio del poder para criminalizar y, y controlar y reprimir. Y tú, eh, tu intervención con el artículo es, eh, lo titula la deriva criminalizadora en la crisis migratoria del Mediterráneo. ¿no? Es decir, aquellas personas incluso que solidariamente intentan apoyar y ayudar a… ...las personas que, que huyen de la guerra y que huyen de la miseria... ...pues eh, la represión no, no, no, no hace sino ejercerse... ejercerse y, ...y además dan una cifra espeluznante, ¿no?... ...o sea, monstruosa, ¿no?... ...más de 10.500 personas muertas en los últimos tres años, ¿no? uh -huh. ...así es... Eh, ...bueno, un poco eh, el artículo... ...lo que trata de plantear un poco es... ...en primer lugar, un poco exponer eh, la criminalización a la que en los últimos años, o, o, o el entramado criminalizador que se ha ido eh, construyendo eh, en el seno de la, de, la, de la Unión Europea, en primer lugar, eh, y sin un género de duda, frente a las personas migrantes y racializadas, tanto que tratan eh, en tránsito hacia nuestro país, como ya residiendo en nuestro país o en cualquier otro, otro país de, de, de la Unión Europea. O sea, se ha ido construyendo... Por un lado, un imaginario social eh, colectivo eh, de, del diferente, del invasor, o sea. ...estigmatizando a una gente que vienen de unas realidades de extrema crudeza... ...de conflictos bélicos, de, de unas situaciones ¿no? pues de, de efectos dramáticos... ...de sequías eh, generadas por, por el cambio climático... ...de, de situaciones eh, humanas desesperadas bueno, pues por la propia esquilmación... ...a la que estamos sometiendo a, a, a, la, a la zona al sur de, de, del planeta... Y esas son las primeras personas, igual que la que tuvimos el enemigo exterior en la Unión Soviética, pues hasta los años finales de los 80, o luego se construyó, ¿no? cuando ya se cayó el muro, se construyó eh, ese imaginario del mundo islámico y, y vimos ¿no? cómo como el poder construía ese enemigo enfrente. Eh, hoy día podemos decir con toda rotundidad que las migraciones y las personas migrantes y, y racializadas que viven entre nosotros son ese enemigo eh, exterior ¿no? que, que necesita el régimen o, o el régimen eh, construido en torno a la Unión Europea, de, de liberalizado en torno a la Unión Europea para sostener eh, su propia gobernanza, o sea, para justificar determinadas medidas. Entonces, un poco lo que tratamos de, de describir es un escenario que hoy día Desgraciadamente se parece mucho al escenario que, que por ejemplo, que Anajaren Haren eh, describía en el periodo de entreguerras, eh, de, después de la Primera Guerra Mundial, eh, como el trato que se ofrecían los distintos estados, eh, eh, bueno, pues, eh, con la configuración territorial que quedó en, en Europa... Eh, después de la Primera Guerra Mundial, el trato que se ofrecía a las personas refugiadas y a apátridas que se vieron inmersas en ese conflicto posteriormente por el Estado como el inicio de los totalitarismos en Europa. ¿no? Hoy día podemos decir que estamos en un escenario donde... Eh, ese trato, esa deshumanización del otro, esa deshumanización de los seres humanos diferentes a nosotros que hemos construido esa diferencia, pues bueno, pues es una pieza clave dentro de, del contexto de Europa y con unas consecuencias dramáticas y que tenemos ya encima de la mesa como es el auge de la extrema derecha, ¿no? mm -hmm. Que que decíamos, que bueno, pues hemos visto como empezaba en Centro Europa, pero se ha ido extendiendo a ya países de, pues en Italia están ya a las puertas de, están en el gobierno y a las puertas de, de, de, de ya de ser un gobierno directamente de extrema derecha, y, y bueno, pues, ciudades como, como Madrid, ¿no? que vemos que van a entrar a gobernarnos ¿eh? los herederos de, del, del franquismo, no aquí directamente. Entonces, bueno, pues es una primera realidad que yo creo que es importante, o sea, que no estamos, y tratamos un poco de desfigurar que estamos ante una crisis migratoria, porque en otros momentos en los que al capital le ha sido rentable, han estado entrando muchísima gente en la Unión Europea, por ejemplo, cuando España necesitaba eh, personal para sostener la burbuja inmobiliaria, pues no había ningún problema, o sea, y la, y la mayor eh, vía de entrada de las personas irregulares no son las vallas, sino son los aeropuertos. ¿no? Entonces, había habido un laissez una dejación, o sea, una, una realidad, porque al sistema le venía bien. Ahora el sistema le viene bien construir ese enemigo y reforzar esa idea de enemigo, bueno, pues concretamente yo creo que el imaginario lo tenemos en las vallas de Ceuta y de Melilla y es una realidad, bueno, pues que, que, que tiene un coste, o sea, fundamental para estas personas concretamente, pero... Para el común de nosotros sea una realidad de deshumanización, de pérdida de valores. O sea, realmente no estamos en una crisis eh, migratoria, sino estamos en una, una crisis de valores eh, ahora mismo eh, en Europa bueno, y, y en otros, pues, ejemplo que es en Estados Unidos, con ahora recientemente eh, Donald Trump. Ese complejo ha tenido un desarrollo legislativo de normas discriminatorias a la gente que está aquí, pero también se ha ido generando un cinturón represivo, un primer cinturón represivo, que seríamos los países del sur, del sur de Europa, que fuimos por la primera frontera, pero esa frontera la hemos ido alejando cada vez más para, no ver, para que no veamos los efectos de, de estas políticas o de estas necropolíticas. ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en una realidad, tenemos un primer eh, cinturón fronterizo, un segundo cinturón fronterizo en el Magreb, hoy, hoy día, ¿no? entre todos los países eh, de la ribera mediterráneo, y ya Europa está trabajando en una suerte de subcontratación de la represión, en, pues estamos hablando de países como Níger, eh, Senegal, Mali, que son países que al final lo que estamos haciendo es alimentar muchas veces pues, regímenes totalitarios, mayor represión a sus poblaciones y eh, sostener pues, realidades que... Eh, no deberían tener eh, cabida en un mundo en el siglo XXI. Y por último, en el artículo, pues tratamos, y muy resumidamente, eh, la represión que se ha ido desarrollando en los últimos años de, por un lado, los defensores de derechos humanos que están trabajando eh, en el terreno, en las fronteras, eh, que, que, que son una presencia incómoda, que, que, que refleja, que denuncia y que hacen... Eh, una solidaridad o una reacción de la sociedad eh, enfrentada a, a esta necropolítica europea y de los servicios de salvamento. ¿no? Hemos ido viendo cómo eh, se cerró la vía de entrada de Turquía, ahora, ahora profundizamos un poco en los acuerdos de, de externalización con países. Se ha cerrado ya la, con medidas eh, permitidas por la Unión Europea, impulsadas por el gobierno italiano, eh, el Mediterráneo Central y hoy día, el foco está en los compañeros y compañeras de salvamento marítimo, un servicio público, a los que, vamos, eh, recientemente en el Parlamento de Andalucía, por ejemplo, ha habido una moción del, del partido Vox pidiendo que se, que, ellas, que, que, que se iniciase una actuación penal contra un servicio público. ¿eh? O sea, el nivel de criminalización, o sea, se está pretendiendo eh, no ya criminalizar... Un, ...con unos efectos terribles, o sea, por ejemplo, ¿no? basta leer un artículo eh, cualquiera del periódico... ...y los comentarios, ¿no? que se puede someter, o sea, por ejemplo, con la muerte de Samba tiene ...que ha sido el juicio recientemente, el hecho de que haya entrado irregularmente en España justifica para, para mucha parte de la población que esta persona no tenga ningún derecho, uh -huh. pueda medir, morir eh, con una desatención absoluta sin que se garantice una dignidad mínima que cualquier uh -huh. ser humano debería tener garantizada. Entonces, bueno, ese es el marco eh, y del artículo y bueno, y, y ahora ya cuando entremos uh -huh. a debate pues, profundizamos si en bueno, Yo creo que, ¿Mm? creo que además lo, lo defines bien diciendo que estas políticas de exclusión provocan primero el miedo y luego el miedo provoca el odio, ¿no? o nos conduce hmm. al odio, ¿no? de manera que, que esos son lo, los valores que, que se están hmm. impregnando en la sociedad. Muy bien, pues eh, seguimos con Macarena, si te parece, ¿eh? y Macarena tiene un artículo eh, titulado El nuevo rostro de la policía, ¿no? ahí plan se plantean una ambivalencia, por un lado efectivamente hay como un lavado de imagen, un lavado de cara de la policía, Cuerpo y Fuerzas de la Seguridad del Estado, ¿no?... el nombre lo define perfectamente. ¿no?... Y por otro lado, existen montajes policiales descaradamente, eh, demostrado y ya visibilizado, al menos por las redes sociales, de manera que el contraste es impresionante. ¿no?... Bueno, yo aparte de darte las gracias por eh, la oportunidad. También decir que los artículos de los diferentes compañeros se complementan mucho, porque todos hablan de la represión y además se enfocan desde diferentes puntos de vista. ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues bueno, hablo como dice del nuevo rostro de la policía, ¿no? del lavado intencionado que se está haciendo de, de la cara de, de estas fuerzas y cómo hay eh, sectores de la sociedad y organizaciones que están ayudando a, a que eso sea posible, como los medios de comunicación de masa. Entonces, yo lo que hago también en ese artículo es repasar un poco eh, algunos programas de televisión que hay ahora mismo o que han habido y, y un poco también eh, los programas que están de actualidad, como por ejemplo, Expediente Marlaska o así sobre, sobre la policía. ¿no? Y luego también hago un repaso sobre los montajes policiales que se han bueno que han tenido lugar en la, en la democracia a partir de los, del año 80 aproximadamente eh, tengo que decir aquí, porque un compañero me comentó cuando leyó el artículo que me había olvidado de un, de un montaje muy importante, que era el montaje del caso Escala. Es cierto, es un mm -hmm. error. Y bueno, para nosotros fue un montaje policial muy importante. Y por último, pues bueno, hablo un poco también de la represión en las redes sociales: en eh, cómo hay tuiteros, músicos, artistas que están, pues bueno, actualmente están procesados porque han escrito o han hecho algún tipo de de declaración o de canción pues bueno, contraria con el con el poder ¿no? y bueno, como conclusión también eh, hago bueno recuerdo que tenemos un par de manuales bastante interesantes uno de ellos es la guía antirepresiva que la elaboró el gabinete jurídico de CGT hace unos años y el cabo de guía ¿no? que son manuales que bueno, vienen bien para personas que están ahora mismo sufriendo este tipo de de consecuencias ¿no? por ejercer la libertad de expresión Sí, bueno, y eso, y, y amplías en el sentido de que la policía la justifica el, el sistema en base a criterios como la seguridad, el orden, ¿no? uh -huh. eh, la, bueno, el sí, bienestar, también. el bienestar, pero siempre he referido, yo creo, fundamentalmente a la clase dominante, a la, a la élite de la sociedad. Si algunas veces hablando de estos temas, eh, si pensamos en el servicio que hace la policía y tal en los pueblos eh, realmente desproporcionado el número que existe en comparación con entre comillas los delitos que se producen o sea que lo que viene a significar que el volumen de, de, de números de, de personas que trabajan dentro de la policía no responde tanto a los problemas de delincuencia o de tal que existen sino de inseguridad sino porque porque realmente son las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ¿no? que, que tienen como misión esencial el que reprimir a las personas, los colectivos, etcétera. Muy bien, bueno, y hace además un, list, un listado de, de, de todos los, los numerosos casos que han ido existiendo a lo largo de, de hay estos hay años. Hay muchísimos, muchísimos, pero casos. bueno, después si eso recordamos sí. algunos. Y bueno, si os parece, complementamos o completamos nuestra información con pues tenemos al, al teléfono al compañero Octavio. Octavio, buenas noches. Buenas noches. Hola, Estavio Alberola. Sin duda es una persona teórico y anarquista y activista. Bueno, yo creo que es leyenda, leyenda en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? No lo oh. confundamos. De lo que es la historia del anarquismo en España y yo creo que en el mundo, ¿no? Actualmente vives en Perpiñán, ¿no? Sí, en Perpiñán. Bueno, y ha sido autor claro. recientemente con Feli Villagrasa del libro El miedo a la memoria, ¿no? Exacto. Bueno, pues has participado en este dossier de dedicado a la represión, pues, también en torno a lo que es la represión del franquismo. Sí. Y bueno, argumentas que efectivamente, especialmente la represión fue brutal con el movimiento libertario, ¿no? Claro, sí. Bueno, pero ya venía desde la guerra civil, por el protagonismo que había tenido el movimiento libertario, claro. Sí. Y llevamos ya 12 años... ...con la ley de memoria actualmente... ...que sí, está en vigor... Sí. ...una ley que algunos calificáis... ...como segunda ley de punto final, ¿no?... ...junto pues con la que ...yo la ya... de una ley cobarde... <ríe> ...y además infame... ...pero en fin, ya, ya lo explicáis después... ...sí, coméntanos... Qué, ...qué evaluación hace o qué valoración hace... ...de esta ley que tenemos... ...bueno, en primer lugar hay que hacer un poco memoria... ...puesto que hablamos de la represión de la memoria de cómo esa ley ha logrado existir después de más de 30 años de muerto el dictador. Eso es importante retener, que la transición impuso eh, la confiscación de lo que fue la lucha contra el franquismo, o sea que impuso una amnesia histórica, una, una amnesia histórica que ha durado pues 30 años hasta que por fin se hizo esta ley, creo que es una ley cobarde, porque no anula las sentencias pronunciadas por los tribunales franquistas, como sabéis. Uh -huh. Es una ley que se pretende de concordia y que equipara tanto las víctimas del franquismo como las víctimas eh, que los franquistas sufrieron durante la guerra, porque después pues fueron ellos los únicos que estuvieron matando durante más de 40 años. Uh -huh. Bueno, y de... Entonces, sí sí, sí, sí bueno digo que es importante saber que esta ley se, se bueno se dicta eh, el gobierno zapatero en 2007 o sea 2007 son 32 años después de la muerte de Franco y después de más de, de bueno después de tres gobiernos socialistas que gobernaron España durante 14 años después de la transición una transición que como sabéis impuso ...la confiscación de la memoria de la lucha contra el franquismo... ...y que impuso una desmemoria, impuso una amnesia histórica... ...que duró hasta que a finales de los años 90... ...pues comenzamos a remover nosotros, los libertarios... ...con el problema de Delgado y Gradados... ...para exigir la revisión de ese juicio, como sabéis... ...que comenzó eso a, a moverse en el año 1998... Sí. Los gobiernos anteriores socialistas que gobernaron durante 14 años no hicieron nada ni para reconstruir o recuperar esa memoria histórica, sino al contrario, para tenerla ocultada y mucho menos para revalorizar lo que había sido la lucha de los antifranquistas. Bueno, en, es importante saber que en, a finales de los años 90, Digo, comenzamos con el, la reivindicación, con la, el reclamo de la revisión del caso de Delgado y Granados, que puso en jaque un poco a la jurisprudencia franquista que se había democratizado con la transición, puesto que seguían validando las sentencias franquistas. Y esto nos permitía a los libertarios, no tanto por conseguir ganar un juicio, sino para porque servía para <coughs> de, re, re, recuperar una memoria viva de lo que había sido la lucha contra el franquismo. Esa era el, nuestra intención, y poner en evidencia a esos gobiernos que se pretendían democráticos y que seguían validando lo que había sido la represión franquista. Y eso, entonces, en el gobierno de Zapatero en 2007, para tratar de salir al frente de ese reclamo de cada vez que había aumentado con la constitución a partir de los años 2000 de muchos grupos de recuperación de memoria histórica, como sabes, que pedían el que se localizara a las víctimas que habían sido ejecutadas y enterradas en cunetas anónimamente. Bueno, toda esa lucha hizo que el gobierno socialista se viera obligado a y esta ley que después de todo cuando fue aprobada y fue conocida, se vio que no era una ley que reivindicara verdaderamente la memoria de los luchadores contra el franquismo, sino que trataba de equiparar a unos y a otros y simplemente de, de, de conceder algunas eh, revalorizaciones de tipo material sí. y eh, contribuir un poco también a la gente que estaba buscando a los desaparecidos. Pero no es una ley que ni siquiera... Eh, los gobiernos que se han sucedido a Zapatero, tanto solo durante los socialistas como con los populares, hayan sido aplicadas ni siquiera las normas que ella dictaba en este sentido. Y digo cobarde porque no ha anulado las sentencias franquistas que siguen hoy todavía en vigor. Uh -huh. eh, que es una vergüenza para un gobierno y para una España que se pretende democrática. no sí. Y es infame porque además en esta ley de memoria histórica de 2007... Eh, los socialistas, sin que nadie se los pida, establecen una diferencia, una discriminación entre las víctimas de la represión franquista a unas a las que han sido ejecutadas antes de 1968, les considera un, un cierto mérito y les dan una indemnización de 9.000 euros. En cambio, a las que ya murieron después de 1968, sin que se sepa por qué se han escogido esta fecha mm -hmm. hasta la transición, en cambio eso les dan 12 veces más el por qué establecer esta discriminación entre unos y otros luchadores contra el franquismo es una vergüenza y es una infamia que yo sigo denunciando desde que tuve conocimiento de esa ley. es voilà la situación en la que nos encontramos hoy y lo que te puedo decir sobre esa ley. Sí, no, y además... como sabes, además desde que está Sánchez en el gobierno, que se han pretendido, o fino, que pretenden dárselas de, de que quieren revalorizar esta ley de memoria histórica y que se han comprometido a reformar, porque dicen ellos mismos reconocen que hay algunas lagunas y algunas deficiencias, pues han presentado en el Congreso. Una, una proporción de ley para reformarla, pero sin embargo no tocan el problema ese de la infamia de dividir a las víctimas. Los únicos que sí han tomado en consideración este reclamo es el los Podemos, que sí ha presentado una proporción de reforma en la que considera que es una infamia el tener el dividir a las víctimas de la represión franquista y considera que solamente puede haber una clase de víctimas y les conceda, por supuesto, una reparación única para todos la misma. Mm. Hola. Bueno, no y, y digo, en tu artículo además habla de que hay, efectivamente existen múltiples memorias que nos quieren imponer su, su memoria como única, ¿no? Y de hecho, ahí está la última sentencia del Tribunal Supremo eh, diciendo que todavía el dictador no se puede sumar de donde está ahí, que siga teniendo un, un sitio Pero privilegiado. Bueno, todo ¿no? Eso demuestra la cobardía de todos los que han contribuido desde la, desde la transición. ...a legitimar como demócrata... ...a los franquistas, joder... Es normal que toda esta gente que hicieron con ellos esa transacción no quieran que esta memoria histórica se vuelva una memoria viva y que sí. se pueda hablar hoy, de 40 años después de la muerte del dictador, de lo que fue aquella dictadura. Se quiere que se olvide porque este los gobiernos que tenemos son los herederos de aquella dictadura. No ha habido ruptura institucional alguna en sí. la transición y por eso hoy en día todavía siguen en vigor la sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la dictadura... ...eso es una vergüenza y una infamia y me, a mí me duele mucho... ...que muchas de las asociaciones pues se limiten a cierto tipo... ...de recuperación de memoria pero no denuncien esta vergüenza... ...que nos compete a todos denunciar. Bueno, lo tenemos que dejar ahí, Octavio, eh, agradecerte enormemente... ...tu participación y, y, y el entusiasmo con, y la vehemencia con la que defiendes... Esta lucha, que es una lucha libertaria, una lucha de todas y de todos y que, y que de luego, es ejemplar el, el, el trabajo que está haciendo en la denuncia y en la defensa de esos derechos. Bueno. Bueno, y la salud bien, ¿no? Salud, salud. No, no, muy bien, no. No, muy bien. Pero, en fin, ahí seguimos resistiendo. Venga, un abrazo muy fuerte y muchas gracias, Octavio. Bueno, pues. Me gusto oírle. ¿eh? Después de. de con más de 90 años. Mmm, bueno, creo yo, ¿no? Eh, es impresionante la energía y la fuerza con la que. con la que defiende. Bueno, pues para, para concluir un poco este recorrido que hemos estado haciendo y viendo cómo, tanto desde la ley como desde el entusiasmo de. las personas solidarias como. como desde el descubrimiento de. O del, el, el, Desmantelar esos montajes policiales que se hacen. Eh, hay, otra, hay otro montón de facetas y otro montón de herramientas que el Estado utiliza para ese control mental, para ese modelo eh, de ciudadano y ciudadana que precisa para que siga funcionando el sistema. Y una de esas instituciones en las que siempre se han parado, aparte de, de por ejemplo, la Iglesia, que también tenemos un artículo sobre la Iglesia, pero no podemos tener más contertulios en la mesa, es la escuela. ¿no? Y entonces... Contamos para eso con el artículo de Represión y Escuela que ha escrito Carlos, ¿no? Y ahí hay un elemento fundamental en el que te centras, que es sobre el miedo del profesorado, el que miedo a la libertad, sí. A la libertad ¿no? sí, bueno, eh, yo voy a plantear dos cosas, luego ya entraremos en el debate más a fondo, voy a hacer un pequeño resumen de, de qué va el artículo, ¿no? Eh, lo primero que quiero hacer antes de empezar es romper una lanza por un montón de profesoras y profesores que andan cada día luchando por conseguir que sus alumnos eh, adquieran unas herramientas que les pueda permitir un pensamiento libre y un pensamiento creativo. ¿no? Pero es una lucha individual. Y digo que rompo esa lanza porque a veces se interpreta cuando generalizas que te cargas todo lo que hay. No, no hombre, algo, algo ha cambiado. Pero muy poco. ¿Mm? El 75 la democracia vino bien que cambiarán muchas cosas, pero a la escuela no le ha afectado. ¿eh? Y hay otra cosa que quiero destacar ahí, para que mis compañeros cuando vuelva mañana al trabajo me pelen, es que eh, aquí las, las, vallas, las vallas en el camino hacia la libertad no, no las pone el Estado, es decir, no las pone la institución, no las pone, en este caso sería la Consejería de Educación, ni, la, ni, ni los inspectores, no, las ponemos nosotros, las ponemos el profesorado, o sea, la represión la ejercemos nosotros. ¿Vale? Y nosotras. Bueno, ya, ya, veo por la cara de Macarena veo que, que, que está casi como asustada. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar esto, vamos a empezar esto. Vamos a ver, eh, la represión franquista es fundamental en esta ecuación. ¿eh? Y es fundamental porque eh, no hay que olvidar que esa represión se cargó a 50.000 eh, enseñantes, a más de 50.000 enseñantes. Y entonces, como dice Francisco Martín, dice, suele pensarse que se depuró solo a los sospechosos. No, sospechosos eran todos. Sobre todo se aplicó la presunción de culpabilidad. ¿Eh? Y entonces, claro, el resto, ¿quién lo hizo? Pues la necesidad de sobrevivir. ¿vale? La necesidad de sobrevivir hizo que eh, la autocensura se fuera aplicando en todos los actos que se iban creando. Una de las cosas fundamentales que hacemos cuando entramos en el aula es transmitir actitudes. Eh, tengo una, una ex profesora mía, claro, eh, que decía que es lo único que, que hacemos, lo único que transmitimos son actitudes. Pues bien, si el profesorado mastica, masca eh, ese miedo que se transmitió eh, desde el franquismo y que yo sentí en, en los profesores que me dieron clase ¿eh? y que, bueno, eh, algunos que trataban de salirse, de que cantáramos el cara al sol, pues cantábamos aquello de desiderio, desiderio, siempre triste y siempre serio, que sería eh, de, de si un rayo no alumbrara tu tumba, que sería de tu fosa, que sería de tu tumba. ¿no? O sea, quiero decir, esto era para para mejorar la cuestión, ¿eh? para no tener que cantar el cara al sol, entonces, claro, ese profesorado eh, fue transmitiendo eso y luego pasa otra cosa, es en, la, en las pocas profesiones, eh, voy a decir casi en la única profesión, donde tú, antes de ser el objeto, el, el instrumento de enseñar, has sido objeto del enseñando, con lo cual has vivido una situación y esa situación se te ha hecho normalizada, ¿eh? Con lo cual, pues cuando llega la posibilidad que llegó en, en los años de la democracia, había una auténtica efervescencia y había la posibilidad de cambiar eso. Eh, yo acudí aquí a Madrid a una cosa que se hizo muy elitista, pero entonces el, el Ministerio de Educación hacía estas cosas, ¿no? Y se traían a los, a los mejores que se creían eh, de, de toda Europa y de América, se trajo a, a, a un americano incluso para que nos contase cómo se hacían allí las cosas, ¿no? Bien. Bueno, pues eh, luego hubo una ley, hubo una loxe que nos concedió todas las posibilidades. En aquellos años, eh, no digo eh, gloriosos ni heroicos, en aquellos años que deberían de ser normales, pues el ministerio publicaba libros, rompiendo las cadenas de Euclides, el título es bastante significativo. ¿eh? Bueno, pues todo aquello se dejó de hacer, se dejó de hacer con el beneplácito del profesorado. ¿vale? Eh, yo recuerdo el final de esa historia, el final de esa historia supuso... Una, yo creo que es la huelga más grande del profesorado eh, de instituto que ha habido desde la en toda la transición. ¿eh? La, la huelga más dura, aquella huelga, terminó con que se nos subió el sueldo. ¿eh? Después de aquella huelga ya no ha habido una huelga continuada. ¿eh? En educación ahora las huelgas son de un día, de dos días, eh, que todo el mundo sabe que no sirven para nada, pero son así. No, no me voy a enrollar, ya si acaso me enrollo después. Pero bueno, eh, el profesorado, el profesorado de hoy a pie, se cargó aquello. Y nos cargamos a un ministro, cosa que no es fácil, ¿eh? pero nos cargamos a un ministro. ¿Y cómo se nos paró? Con cuatro perras. Con cuatro perras, entonces, eh, lo, lo de la tutoría que se reconoció, que no sé qué, cuatro perras. Se nos paró con cuatro perras. Con cuatro perras y la quiescencia del profesorado que había estado poniendo verdes a los centros de profesores, a los centros de profesores que habían hecho una labor, no diré que maravillosa, pero... Visto después, maravillosa, porque no se ha hecho nada más, ¿vale? Pues nos lo cargamos los profesores. Muy bien. La, no sé si la gente sabe que, que eh, tú puedes hacer tu propia programación. Es decir, eh, yo tengo un currículum que cumplir, ¿vale? Eso sale en unas leyes ministeriales y tal, yo tengo que cumplir eso. Pero después puedo programar didácticamente lo que me salga de la nariz. Así de claro. Yo puedo hacer una enmienda a la propuesta del departamento y programar tranquilamente lo que quiera. ¿Por qué no usamos esa libertad? ¿Vale? No solo eso, lo de que nos agarremos a que, el a que el currículum es amplio, a que es muy exigente, son todo excusas, ¿vale? Excusas que nos llevan a repetir sistemáticamente lo mismo que se lleva haciendo, y ahora entro en otro elemento, pues desde el siglo XII que yo controle. ¿eh? Seguramente desde antes, que es el modelo transmisivo. Bien, entonces, eh, nosotros podríamos hacer otra cosa. No la hacemos, Nadie nos impide modelar ese currículum ni la didáctica de ese currículum como nos dé la gana. No lo hacemos, seguimos haciendo un modelo fundamentalmente transmisivo. Bueno, voy a intentar cortar, porque ahora que me, empezaba a meter, me iba a empezar a meter con <risa> los anarquistas, parece que me hubieras, que me hubieras <risa> intuido el pensamiento. Bien, eso es así, esa es nuestra realidad. No hay otra, ¿eh? no hay otra. podríamos hacer todo lo contrario, pero no lo hacemos. Bien, hay gente, vuelvo a decir, que, que, que pelea. ¿Hay otros modelos? Los hay, los ha habido. Eh, son sencillos de aplicar. Eh, algunos hemos publicado libros y hemos predicado el evangelio, este de cómo se podían hacer las cosas de forma distinta y cómo se podía educar en la libertad, pues, eh, yo, en, en mi caso, pues, casi por toda España. Muy bien. La gente se lo pasaba genial en nuestras charlas. Se lo pasaba muy bien. Disfrutaba con lo que hacíamos. Pero nadie lo llevaba después al aula. ¿Por qué? Porque aparece otro elemento que es la comodidad. La comodidad. ¿Eh? ¿La comodidad qué significa? Pues que nos hemos acostumbrado a ese estado de mínima energía potencial y entonces los alumnos reciben el verso, se lo quedan y lo vomitan en los exámenes y los profesores pues nos hacemos la ilusión que con ese vómito han entendido algo y saben algo. Y no nos preocupamos de comprobar si eso es cierto o no, ni cómo se han anclado ni nada por el estilo. Modelos hay. Pero en eso de los modelos, y me quiero meter con los anarquistas, ya, ya corto, ya corto. Pues me, me encontré con, con este libro hace tiempo, esto es muy viejo, es la escuela de la anarquía del, del colectivo Paideia. Bueno, este libro es una joya, hace un análisis, o sea, hace un, un araquí ideológico de lo que es la escuela y de lo que es la práctica, la práctica anarquista en la escuela que nos debería llevar a una reflexión, y es... Si ya empezamos, espero que con el próximo número totalmente claro, si ya dejamos totalmente claro con el próximo número qué puñetas es la libertad, el reto está en que hagamos de verdad una escuela dirigida a eso, a construir el libre pensamiento, en los, en los adolescentes, además, porque todas las experiencias son de primaria, ¿vale? Todas son de primaria. Entonces, a ver si de verdad nos tomamos en serio el reto y decimos, venga, ¿cómo se hace? Y nos ponemos manos a la obra y lo hacemos. Bueno, muy bien. Gracias eh, por contarme, porque soy luego, luego vemos eso de las críticas al anarquismo, que no hay ningún problema, ¿no? aquí no hay ninguna ortodoxia. No, no, si yo es por provocar, ¿no? es por provocar el movimiento, porque a veces parece sí. que nos movemos lentamente, ¿no? Y es bueno provocar el movimiento. Y luego, pues, se puede hablar de eso, si de, realmente de la escuela, como un subsistema dentro de lo que es el mundo más amplio, que es el sistema social, realmente eh, contribuye o no a... A, a, ...al desarrollo de procesos revolucionarios, procesos libertarios... ...o por el contrario está justamente pensada para eh, que reproduzca el sistema... ...más que para revolucionarlo. Y me he dejado de hablar de los libros de texto. Sí. <risa> bueno, entonces, antes de, antes de que empecemos a, el debate más abierto y tal... Eh, dejarnos 15 minutos para presentar un vídeo... ...de vuestro queridísimo, nuestro queridísimo pueblo, Ruesta. ¡Hombre! Bien, pues ahí hemos visto ese magnífico pueblo que tenemos en uso esta organización, la CGT y, y comunicaros, por ejemplo, que el próximo fin de semana, el, el fin de semana que de fin de curso, hay una jornada libertaria, una escuela de verano libertaria, y donde, donde hay talleres abiertos y tal, de manera que, que uno de ellos puede ser sobre educación y y que construyamos realmente esa alternativa libertaria pedagógica que, que no nos será, hace falta. No será la primera <risa> vez que he subido por allí, ¿no? Pero, eh. Bueno, eh, ¿tenéis entonces alguna cosita anotada que queráis comentar de lo que hayáis escuchado? O... Sí, yo sí, yo sí. Venga, pues, eh, por ejemplo, Miguel Ángel. Sí, yo alguna cuestión que ha salido, tratando de hilar un poco las intervenciones, que creo mm. que han sido muy interesantes. Cuando yo planteo que España se sitúa fuera de esa conformidad respecto a... a a ese nivel mínimo de derechos que tiene que haber, y me refiero a esas organizaciones internacionales que tutelan y vigilan, de la Organización Internacional del Trabajo, que es verdad que tiene una vocación muy de proteger el trabajo, ¿no? valga la redundancia, pero de mínimos sí y que es tripartita, es decir, que integra a los gobiernos, a la patronal y a los sindicatos a nivel internacional. Con esto creo que además es manifiesto y evidente que no es una organización anarcosindicalista, que ahí están las grandes patronales, centrales sindicales, además con una deriva muy neoliberal por parte de los gobiernos en los últimos 20 años desde, desde la caída de, de los países del este que provocó eh, pues un giro, porque estos países solían votar más en la línea en la línea con los sindicatos y sin embargo han venido a darle, a darle un apercibimiento a España y a decir que parece que la situación esta de meter a los sindicalistas en procedimientos penales y tal, pues que no parece muy conforme con los propios convenios de la IT y con la libertad sindical. Entonces, claro, ¿en qué situación nos encontramos? Pues nos encontramos en una situación que además es un poco lo que, comentaba, lo que comentaba Nino. Creo que hay que tener una mirada más amplia. La criminalización del derecho a la huelga, que es el derecho fundamental para las trabajadoras y los trabajadores, viene desde esos ámbitos. A nivel internacional se está viniendo a negar ese papel es verdad que no hay ningún convenio de la OIT que diga expresamente que la huelga es un derecho fundamental, pero está amparada por muchas resoluciones y por la gran praxis de la organización y de la propia clase trabajadora a nivel internacional para que así sea. Y, sin embargo, la patronal está dando la batalla para, para eh, degradar este derecho y claro lo interno que tenemos en lo interno lo que o sea, lo que tenemos ya voy terminando me dejo otras cosas lo que sí que tenemos en lo interno es que el único día que hay el derecho al trabajo en España es cuando se hace una huelga general entonces lo que tenemos es cómo el sistema va ensayando y sin que haya habido no solo reformas eh, legislativas concretas sino por ejemplo fiscalía en 2010 pide prisión provisional para los sindicalistas, cambiando de criterio de una forma sorprendente. Bueno, pues ahí se están explorando técnicas al final para, para acallar a la protesta y a, y a la mayoría social. ¿no? Eh... Por ello un poco, vamos, ya que ha planteado el tema del de, de derecho a huelga Miguel Ángel, o sea, el, el cómo el control social, eh, o sea, la importancia que tiene para el poder el control social, previo a la criminalización del, del derecho de huelga, yo creo que en el Estado español, en parte, eh, a veces ha ayudado por determinadas conductas de determinados sindicatos, lo que, lo que hemos vivido ha sido una criminalización de la sindicación y del sindicalismo, ¿no? Y, y una estereotipación de de sobre determinados tópicos, con lo que la clase trabajadora al final termina viendo como un enemigo, como una herramienta inútil y contraria a sus derechos, pues la última, la única barrera que probablemente nos quede a los trabajadores frente al capital hoy día, que es nuestra, nuestra organización, ¿no? Y entonces, o sea, el, el cómo un discurso, o sea, no solo, o sea, la, el artículo creo que es 513, de, bueno, la, la, la, la, el, el, el que se haya abierto procedimientos contra sindicalistas, no es sino el resultado de un proceso de intoxicación y de construcción de un imaginario eh, que criminaliza precisamente a los trabajadores eh, organizados eh, dicho lo cual ya que ha habido crítica a, a esto o sea, es verdad que ha habido realidades sindicales también en eh, la lógica de la concertación o sea que ha al alimentado o sea que al final muchas veces los también hemos dejado de ver eh, en algunas situaciones eh, no hemos dejado de ver representados en, esta, en determinadas organizaciones, sobre todo las mayoritarias. Yo, yo, yo tengo algunas, algunas preguntas. Eh, concretamente, eh, hay algunas, te las hago a ti porque tú eres el que has hablado de este tema. ¿Alguna de esas juzgará a Europa por crímenes de, de lesa humanidad? Quiero decir, eh, vamos a ver, la responsabilidad es muy grande, ¿no? Esto surge de una pregunta que quiero hacer, además quiero hacer abierta a los que nos oyen, para que se la haga cada cual, y es, ¿qué harí, hubiera hecho yo en mitad del nazismo? ¿Cómo me hubiera comportado yo como ciudadano? ¿Eh? Porque creo que es fundamental, en estos momentos estamos en una situación, lo has dicho tú, y creo que tú lo has dicho también, ¿qué pasa? ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué el tema, un tema tan grave, un tema tan sangrante, ...no interesa para nada a los partidos políticos... ...no ha, no ha estado dentro de la, de la campaña electoral... ...no ha sido un tema fundamental... ...y claro, eso va unido a otra cosa... ...de qué se defiende Europa... ...en realidad, no hombre, ya sé de qué se defiende... ...pero en, en realidad de qué se defiende Europa... Hmm. ...hombre, también es, o sea, es buscar... ...yo creo que es buscar un tipo expiatorio... ...ya que no hemos hablado de religión... Eh, ...es decir, o sea... ¿Qué ha afectado a los servicios públicos? ¿Qué ha afectado, qué ha afectado en los últimos eh, 15 años a los servicios públicos en Europa? como podemos aterrizar en el Estado español? ¿A la educación, a la sanidad? ¿El uso por parte de las personas migrantes o los recortes, de, de, ¿cuál, que, o los recortes que el propio poder político que está responsabilizando, ¿no? a través de los medios de comunicación a, a través de determinados discursos a los migrantes de esa afección o sea que al final hemos construido un enemigo en sí, quien sí. no es ¿no? O sea, ¿de quién se defiende Europa? es que no es ¿de qué se defienden? O, o, pues yo creo que se defienden eh, no Europa sino los que gobiernan Europa y se están defendiendo en el sentido de, de responsabilizarse frente a su propia ciudadanía ...de una realidad de la que eh, son muy responsables, ¿no? O sea, porque eh, yo, yo he puesto el ejemplo, o sea, es que eh, en los años de la construcción... ...entraban eh, en situación irregular en España cientos de miles de personas... ...o sea, estamos hablando de regularizaciones de eh, 600.000 personas... ...creo que fue la regularización de zapat la última regularización... ...si no la de Arnar, la última de Zapatero, o sea, estamos hablando de, de muchas regadas... ...y ahora no, nos eh, asustamos, o sea, nos genera una imagen... De, eh, de 57 personas yeah, yeah. pero ¿por qué? Por, porque las estamos viendo continuamente o sea, que también yo creo que hay ahí todo un entramado o sea, legislativo, pero también en muchos sentidos en los que la imagen, o sea por esas personas están llegando a recursos de acogida absolutamente eh, denigrados, ¿no? y hablamos en el esto, que la imagen que hace, pues que al final, ¿qué estás viendo? pues gente eh, desvalida, gente, o sea, una sensación, o sea, de, de, de mucha diferente, o sea, ¿no? una construcción sí, sí. de diferente, por eso la gente tira en los puertos cuando han llegado en barcos eh, sin ningún tipo, o sea, pues se genera o la imagen, ¿no? o, o, o los discursos de los saltos violentos de la Valla, hombre, porque también hay que decir que la gente salta a la valla porque es la única forma de llegar a pedir asilo para los subsaharianos Exacto. Y además, eso está roto. O sea, ¿de quién, no sí estamos, ser... ¿de quién no estamos defendiendo? O sea, si... estamos defendiendo de gente que viene de la miseria, que viene de la persecución. Esa es la realidad. No nos estamos o sea, defendiendo de creo... nosotros mismos. Yo creo, que no, yo creo que nos estamos defendiendo de las grandes mentiras que nos cuentan, ¿no? Mm. Y, y para eso los medios de comunicación son fundamentales, ¿no? Como está de moda todo el tema de la posverdad, como está de moda todo el tema de, de, de la falsedad en la nivel de comunicación, como además eso han contribuido las redes sociales de manera de manera muy importante, ¿no? Yo es que eh, en la línea de la pregunta que tú has lanzado, ¿qué, ¿qué haríamos nosotros si nos hubiese tocado vivir en la época en la que estaba en auge el nazismo o en el nazismo, evidentemente no sé lo que hubiese hecho, pero realmente nosotros ahora estamos en una etapa en la que estamos soportando a través de los medios de comunicación un discurso que se está tolerando. Como es el discurso de, de partidos y formaciones de ultraderecha, ¿no? como a lo que decía Nino, exacto, como decía Nino, ¿no? eh, critican a, lo, a las personas migrantes que saltan la valla para poder pedir asilo en el país. Bueno, eh, hay partidos, y de hecho están ya en instituciones democráticas, entre comillas, eh, que realmente tienen un discurso eh, totalmente racista y están criminalizando precisamente no solamente a las personas que trabajan en ONG o son voluntarios, sino también ya a servicios públicos, como explicaba antes el compañero. Entonces, si toleramos ese discurso, pues estamos haciéndole el juego. Yo creo que no deberíamos tolerarlo que, y que no deberíamos dejarle pasar ni una. Bueno, y, y en el contexto ese de la pregunta, pues podemos decir, por ejemplo, ¿qué, ¿qué hicimos cuando estaba el franquismo imperante aquí ¿no? y gobernando aquí? Que sería algo parecido, ¿no? Eh, antes has comentado lo de Ana Jaren, ¿no? Ana Jaren habla de la banalidad del más es decir, necesariamente el pueblo tiene que colaborar para que para que claro. se pueda implantar ese, esa dictadura ese a esos partidos le, les votan claro, no claro, nos olvidemos claro, eh. claro. O sea, no están ahí por cualquier cosa uh -huh. y, y de una de las cosas que yo creo que se defiende Europa es de que sabe que ese discurso anti ha calado en la sociedad uh -huh. gracias a que lo han permitido pero bueno por supuesto, pero porque se interpela a instintos eh, muy, pri de primario. muy primarios. O sea, sí, sí, de las bajas el poder pasen. se está diciendo te vienen a quitar tu comida, no, o sea te vienen eh, te vienen a quitar tu sanidad. O sea, cuando de lo que se debería estar hablando, al menos con responsabilidad del poder público, es eh, los beneficios que a las sociedades actuales le generan la, la realidad de la inmigración. Te vienen ¿no? a quitar eso porque yo antes te quité la capacidad de pensar, por tu cuenta, en qué es lo que está pasando de verdad. Sí. Yo tenía, en el mismo sentido, perdonad, eh, tengo cierta tendencia a esto, a, a, a cogerme yo el grueso del león, ¿no? Yo tenía otra pregunta, ¿tú has, en un momento determinado, eh, va, va todo ligado, aunque parezca que no, ¿eh? ¿eh? Dice, has dicho, la falta de legitimidad del sistema, en un momento tal, pues hizo que las, las multas, etcétera, etcétera. Bueno, ese, ese sistema de las multas, yo lo he vivido en propias carnes, eh, en los tiempos de Aznar se hacía lo mismo. Eh, en los tiempos de Aznar, en Zaragoza, concretamente, o sea se multaba a todo el que se movía. Fuera del colectivo de las bicis, o fuera feminista, o fueran personas de la universidad, lo que fuera. bien Y, y yo me, me pregunto si esa actitud del sistema que tú le has planteado como una cosa es excepcional o, o, o no es excepcional. Y si, es, y si no es excepcional, ¿es una muestra de debilidad? O es una necesidad de construir este colectivo, este pensamiento colectivo de someternos al miedo, no puedo hacer huelga general, no puedo ser piquete porque tal, no puedo ir aquí, total a mí, yo no voy a las manifestaciones que más me da la ley Mordaza, que forma parte de ese mismo colectivo, de ese mismo pensamiento colectivo, de ese mismo sentir colectivo, que al final acaban parando las actitudes ¿Pues fascistas? como se quieran llamar autoritarias? O... Bueno, la verdad que la pregunta es interesante y tiene un contenido que creo que no va a dar eh, mi respuesta, pero sí que yo considero así, a grosso modo, que el capital necesita un nuevo paradigma y estructurar un poco la realidad que hay, es decir, la realidad eh, jurídica, política, que, que aún estamos, pues yo creo que en los últimos coletazos y que... Y que da síntomas de agotamiento como otros aspectos de, de la sociedad, ¿no? a nivel cultural, económico, medioambiental, pues deriva del modelo eh, fruto del equilibrio de fuerzas que surge de la Segunda Guerra Mundial. Ahora mismo o sea, yo creo que el modelo al capital le sobra sin perjuicio de esos ensayos que puedan tener de acierto error, cíclicos, y que, sabiendo que el límite al final que se pueden encontrar en estas medidas eh, pues es la clase trabajadora organizada. Entonces, claro, y además con estos elementos que hay veces, ¿no? lo de que la historia se repite dos veces, ¿no? como, como tragedia, como farsa, ¿no? como se quiera llamar, hay varias versiones, claro, aquí estamos viviendo, era un elemento que quería también introducir por lo que se está debatiendo, el famoso derecho penal al enemigo y lo que tú planteabas de, de Nuremberg, ¿no? esto se está viendo que es un término que el jurista Gunter Jakobs digamos que lo, lo elevó a categoría y se está viviendo con lo de Cataluña que evidentemente sin que yo quiera no voy a entrar hoy no y yo creo que es un tiene muchos matices una gran complejidad y es un gran fracaso eh, del diálogo político la solución de un conflicto pero claro es evidente que ha habido un razonamiento por parte de los de los tribunales además que blindan el sistema ¿no? Audiencia Nacional de instrucción Tribunal Supremo de decir que movilizaciones tumultuarias por el simple hecho de reivindicar eh, una, una, pues un fin que se considera no amparado en la Constitución, es decir, en este caso la República de Cataluña, independiente de Cataluña, pues eso ya genera coacción al Estado, aunque no haya violencia. Bueno, pues yo creo que es un retroceso que no tiene parangón en las últimas décadas en cuanto al ejercicio de derechos fundamentales y que tenemos que tener muy en cuenta, porque hoy ha sido el proceso, pero mañana puede ser movilizaciones tumultuarias para... Yo qué sé, derribar democráticamente y la pacíficamente reforma a la laboral, monarquía. La reforma o la laboral, reforma laboral. ¿no? Pero, ¿no? Pero, ¿no? Sobre todo porque si comparas con lo garantista que está siendo todo el tema de la corrupción del PP, claro. a nivel judicial, contrasta mucho, ¿no? Contrasta, bueno, contrasta, salvo que formen parte del mismo elemento. Sí, sí. Hombre, antes Jacinto ¿no? comentaba de la sentencia del, del tema de la suspensión de. De, bueno, del tema de la retirada de la tumba de Franco y tal, o sea, que se llega eh, a reconocer como gobierno legítimo el, el gobierno sí. militar alzado frente a, al gobierno legítimo de la República. En el año 36 reconoce que ¿no? o sea, que Sí, sí, que podía haber paralizado la sumación. No, pero es por que otro que otro llega motivo, a reconocer que no un cuánto. O sea, que es que el Supremo a fecha de 2019 nos está diciendo que el gobierno alzado del 36, o sea, que el que el ejército alzado contra el gobierno legítimo era gobierno era legítimo. Gobierno de, o sea, que de, ya... De, de, ¿No? O sea, que... Bueno. Entonces, eh, ¿le damos alguna esperanza? ¿Le dais alguna esperanza a estos cambios políticos que está habiendo últimamente? ¿De cambios de gobierno, de...? ¿A corto plazo o a largo plazo? Bueno, en los temas que tenemos, ¿no? de, de, de por ejemplo, derogación de la ley Mordaza, eh, no permitir estos abusos de poder en ocasiones de, de los cuerpos represivos, eh, cambiar, por ejemplo, acordaros de, de esa primera medida que tomó Zapatero, o sea, Zapatero, perdón, pero o se cuando entró, eh, rescatando al Aquarius, ¿no?, y, y rescatando mm. a 600 personas, ¿no?, y como eso luego se ha desvanecido y actualmente tenemos una política parecida al resto de, de Europa, ¿no?, o cómo los cambios legislativos en educación eh, pueden ir a mejor, con, con ref la reforma de la LOG la hizo, sin duda... O, o sea, te quiero, te quiero decir, ¿le, le dais alguna... alguna a mí me preocupa, me preocupa en ese discurso dos cosas. ¿no? Me preocupa la ley corcuera, que la habéis nombrado antes, la has nombrado tú, yo creo, eh, la respuesta que la ciudadanía tuvo respecto a la ley corcuera y la respuesta que la ciudadanía hemos tenido con respecto a la ley mordaza. ¿eh? A mí esa comparación creo que es importante, en la forma y en el fondo. Respecto a lo otro, eh, no sé si sabéis que en educación no sabemos qué ley tenemos. O sea en estos momentos se da una situación que es maravillosa. nadie sabe a qué ley nos tenemos que ajustar, porque hay una que está medio derogada, la otra que, que modificó en un artículo toda la anterior bueno, es un, un cisco. pero al margen de eso que tiene poca importancia porque le da igual al sistema eh, yo no espero yo espero un pacto un pacto educativo. eso sí lo espero. Pero ese pacto, creo que el único que puede eh, organizarlo es el PSOE ahora y que eh, ya se sabía antes que el PP no lo iba, no, no, no, al final lo iba a tumbar, etcétera etcétera Yo sí espero un pacto educativo. Ese pacto educativo no va a ser progresista. Va a poner de acuerdo a dos partidos y lo que va a hacer es dejar el status quo de la educación como está. Quien tiene que cambiar la educación somos nosotros. Somos el profesorado. vale Desde todos los, desde todos los aspectos. Y eso es muy lento. El miedo a la libertad... ...que dice Front, es muy fuerte... ...es decir, cuando al profesorado... Eh, eh, en, ...en esos años, en los 80... ...se le da toda la posibilidad... ...yo asistí a algunas reuniones donde se decía... ...pero queréis esa libertad de gestión... ...y la gente no contestaba... ...no la quería... ...entonces, eh, ahí está la clave... ...de la cuestión, si somos capaces o no... ...y desde ese punto de vista... ...pues eh, yo no, no soy optimista... ¿eh? ...soy más bien... ...hombre, yo esto... ...el, el modelo... ¿Verdad? Pues desde el siglo XII hasta ahora, pues no ha cambiado, y no sé por qué va a cambiar ahora. ¿eh? Eh... Bueno, yo era a hacer una pregunta un poco trampa para, para dar mi opinión ahora después. Ah, vale. <risa> bueno. Sí, yo De respecto nadie. a la pregunta, eh, bueno, tampoco parece que las perspectivas son buenas. Es verdad que el Partido Socialista cuando está en campaña, pues tiene unos planteamientos, luego en cuanto toca ya gobierno, pues vira a la derecha... Planteó que tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como los aspectos que hemos planteado del Código Penal respecto a, a la criminalización, el derecho a la huelga, sindicalistas y tal, iban a ser derogados, nada se supo, la, la excusa fue la disolución, la disolución de las cámaras, estaba en ponencia y tal, pero al final no llegó a ningún lado, ahora con el equilibrio que tiene que haber parlamentario, pues no, no pinta bien la cosa… Y por lo tanto, yo creo que lo único que queda ahí es la movilización para poder cambiar las cosas, porque el problema y es la dinámica del sistema es que las reformas vienen, se instalan en la, en la realidad social y luego cuesta mucho para reivindicar y avanzar en los derechos. Es como la reforma laboral. La reforma laboral, lo mismo, se planteaba su derogación, bueno, ya se está hablando por parte de elementos de, del gobierno y de la propia ministra y tal, bueno pues que igual alguna medida, que al final es cosmética, no verán medidas para decir que se ha tocado algo, pero ni mucho menos un estatuto de los trabajadores que sea tuitivo y que, y, que, y que proteja a la clase, ¿no? que sería el fin lógico de, del tema. Uh -huh. ¿Quieres decir algo, no, Macarena? Sí, yo sobre lo que tú estabas comentando y recordando un poco lo que Garrido dijo al principio, ¿no? que lo que decía alusión al tema de que lo que no cae por el lado penal cae por el lado administrativo y cuando estas dos patas fallan eh, se tira de los montajes policiales. Yo es que voy a hablar de mi libro, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, como la disidencia cero no existe, siempre hay eh, resistencia, se está resistiendo constantemente, pues... Eh, hay, son necesarios los montajes policiales para poder eh, fabricar mensajes que sirvan de ejemplo o de escarmiento a esas personas que, que bueno que se que se oponen a, lo, a cómo está el sistema planteado. no Entonces yo soy, no sé si soy pesimista o realista, los montajes van a seguir existiendo, a pesar de que hay gente que piensa que vivimos en una democracia eh, modélica, van a seguir existiendo y se van a seguir dando en, en la sociedad, van a seguir persiguiendo a activistas, a periodistas, a tuiteros, a músicos y las sindicalistas, etcétera. Sí, en esa... Bueno, un poco por completar lo que comenta y que, y que lo ha resaltado lo antes, el caso Escala fue emblemático para lo que significó... Bueno, y, el, eh, y el no caso en La Rioja. Y el no caso en La Rioja, ahora mucho más recientemente, pero bueno, digo, un poco viendo viendo la eficacia de estos montajes, eh, prácticamente acabaron con... En aquella época tenían la CNT 300.000 afiliados, la, la CNT 300.000 afiliados ya en en vigor, ¿no? Y sin embargo, un montaje policial donde hay un atentado que precisamente lo, lo hacen policías, pues acaban con, con, con el prestigio, con, con, con la idea y, por tanto, No es el único que hay eh, contra el, el movimiento libertario y los entornos anarquistas. Yo aquí en el artículo también recuerdo eh, la operación Piñata, la operación Pandora, la operación sí. Araña, la operación Ice, O sea que es una cosa... Sí, lo que decía antes Octavio yo le preguntaba sobre ello, era que, que efectivamente, digamos que sobre lo libertario la represión es especial, ¿no? En el sentido claro. de que estás planteando de raíz los cambios en la sociedad sí. y, y no reforma o reformistas, sino realmente cambio en profundo, por tanto... Eh... ¿Por eso o porque también la sociedad a lo mejor está más predispuesta a aceptarlo que en otros casos? Hago, hago una pregunta un poco salvaje, pero a lo mejor es que, bueno, mientras sean anarquistas, estamos en sí. lo de Bertolt Brecht, ¿no? Sí, no sé, planteo, lo planteo. No, el anarquismo siempre ha estado etiquetado como violento, eh, desorden, caos, etcétera, ¿no? Y por el contrario, han ignorado todo lo que, todo lo que ha aportado como filosofía eh, de progreso humanitario en todos los aspectos de la vida, desde lo que hay ahora de de, de, de, de respeto por la diversidad, de, de respeto por el medio ambiente, de, de, de pacifismo, de antimilitarismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que, que como filosofía... Eso es, ¿no? No, antes, an, antes lo que decíamos era eso, que, que de los cambios electorales, y los cambios electorales son esos que, que van y cambian gobierno o ponen gobierno, pues realmente al delegar la población el poder, ¿eh? Manos de esa gente. O sea, a mí, a, mí, a, mí, a mí, por ejemplo, me sorprende enormemente que en mi pueblo, en cualquier pueblo tal, tú, tú llegas y votas masivamente a determinado tal, y luego, por el contrario, eh, todos son problemas para resolver problemas de la vida diaria, ¿no? O sea, todos son burocracia y todos son. Eh, ...pues, eh, Los árboles, estos no tenéis por qué cortarlos y hay que hacer manifestaciones y un día y otro fin de semana y no sé cuánto a gente que tú has puesto allí, ¿no? Luego, luego el sistema, de nuestro punto de vista, de mi punto de vista, ...no funciona en absoluto, todo lo contrario, lo entorpece, ¿no? Es decir, participar en procesos electorales lo que lleva es... ...a que a nombra y no señores le das cuatro años el poder, la autoridad... ...y ellos y ellos se lo otorgan maravillosamente y ella... ...y, y por tanto tú como población te quedas inerme, ¿no? Pero no hay otra alternativa, o sea, no hay, no hay como bien comenta en tu artículo Miguel Ángel... Eh, la movilización tiene que ser y, y, y tiene que ser lo más mayoritariamente posible no para que para que tenga efecto es el único cambio el que produce cambio de mentalidad el, el único que produce cambio a nivel formativo o sea no hay no hay otra opción lo otro es posiblemente contribuir a que el sistema funcione ¿no? sí o sea yo por, por apuntar o sea yo yo eh, eh, lo veo, o sea, la esperanza la veo fundamental, que la necesitamos, ¿no? Que planteabas tú de... O sea, creo que necesitamos tener esperanza porque... O sea, yo igual tengo un tema así un poco más genérico, pero la realidad es que estamos enfrentando, lo vuelvo a decir, una crisis, eh, yo entiendo que civilizatoria y del modelo. O sea, el propio modelo capitalista está en, una, en un proceso de crisis, ¿no? Es decir, y va a ir siendo más agresivo, es decir, tanto... En la, en la medida en que esos recursos que están generando los flujos migratorios, ese, ese reparto global, de eh, tengamos cada vez menos recursos a repartirnos. O sea, Cada vez va a haber más tensiones globales y locales. ¿no? Y eso, la única forma, y también va a haber una tendencia a el individualizarnos, al separarnos, al romper nuestras herramientas colectivas que nos hemos construido. Y la única forma que vamos a tener de enfrentar, a ese monstruo que va que va a llevar ese proceso de degeneración es tenernos. Tenernos eh, juntos, tenernos y volvernos a construir espacios. Porque es que, mm. lo que decía antes de los sindicatos, o sea, es que ya cada vez tenemos menos barreras frente al poder. ¿no? Cada vez menos barreras, cada vez más fácil. Eh, o sea, porque estamos hablando de montajes policiales, pero es que estamos, o sea, ya montajes policiales eh, con el tema de inmigración, o sea, que. Eh, o sea, montaje de gente que a lo que se ha dedicado ha sido a salvar vidas, a ayudar a gente, a repartir agua, a repartir comida en desiertos. El caso de o sea, Malenes, esa gente estamos ¿no? persiguiendo hoy día. O sea, eso estamos persiguiendo. No, no, no, no yo un, un enemigo político, sino una persona que es humana, que tiene humanidad, eso estamos persiguiendo hoy día, la humanidad. Criminalizando la esperanza. bueno y... yo, yo me gustaría hacer una última pregunta de estas tontas Tene, que hago yo. solo. Tenemos, tenemos medio minuto para, no, medio, para, entorno, para no, sí. que la haga la, la contestación. Sí, mi pregunta vamos. es, bueno, en, esta, en, en este entorno en el que hemos ido fijando cosas, o yo he intentado fijar cosas, yo, yo, iba, yo sí que iba a mi libro. <risa> eh, vamos a ver, eh, supongamos por un momento que desaparece el petróleo. Es decir, tenemos una sociedad muy bien, muy bien estructurada, aunque parezca que no, alrededor del egoísmo. ¿Eh? Yo, mí, me, conmigo. Bien, supongamos que desaparece el petróleo. Eso sí que produciría una revolución, una revolución, de verdad. Eh, bueno, a ver cómo nos pilla. A ver si no nos pilla. Bueno, creo que sobre eso van la jornada de Ruesta, lo del caos, de lo, lo del colapso <ríe> energético. <ríe> ¿no? Te dando no, a tú quieres invitarme a Ruesta y no sabes cómo hacerlo, ¿no? <ríe> <ríe> bueno, lo único que nos queda es despedir el programa, eh, porque hemos llegado al tiempo que tenemos concedido. Sí. Eh, simplemente animar a, a quienes no están escuchando y nos puedan seguir viendo los próximos días a través de, de, las, nuevas, digamos, de las redes sociales, etcétera. Eh, animar a que lean el artículo, los artículos, los que aquí hemos presentado y algunos más que hay, y que eso nos sirva un poco de, de acicate, de, de ánimo, de, de levadura ahí para que, para que realmente crezcan ideas novedosas, ideas creativas y que la libertad se vaya abriendo camino en, en, en contra de, de, de lo que son los procesos de represión que son los que estamos padeciendo. ¿no? Y que vayan al kiosco mañana mismo a comprar el comprar. siguiente ejemplar, que es una pasada, el de la bueno, libertad Bueno, sí, efectivamente, efectivamente, ya acabamos diciendo que en octubre volvemos, <risa> amenazamos con volver, eh, con el nuevo número de Libre Pensamiento que está dedicado a la libertad. Si ahora hemos estado hablando de la represión, en octubre hablaremos de la libertad. Pues muchísimas gracias y encantado de que hayáis participado y esperemos que haya sido productivo para, para que nos han escuchado y visto. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a vosotros. <coughs>